el pH y registramos de nuevo, la misma alícuota de ácido batimos, medimos el pH y registramos, y así hacemos una serie de puntos hasta que veamos que bueno, ya nos bajamos del pH que necesitamos, ya nos bajamos de 5 ya es un pH que no necesitamos la cortamos a, la, a, a esa medición, lo hacemos cualquiera con un vaso, una jeringa lo ideal es tener una bureta pero bueno, con una jeringa que me permita medir porciones muy pequeñas lo puedo hacer y condujo una curva como esta ¿sí? en esta curva tenemos dos aguas distintas una con alto contenido de carbonato y otra con bajo contenido de carbonato. y fíjense, para lograr mismo pH ¿sí? la cantidad de equivalente de ácido por metro cúbico que voy a estar necesitando va a ser distinta Dos aguas con dos contenidos de bicarbonato distintas Mismo pH, distinto contenido de bicarbonato la, la curva que sigue Es esta Esta es la curva para el agua del análisis Fíjense Fíjense lo largo que es este platón Esta zona Es donde actúa el bicarbonato como base. ¿Sí? Entonces Si yo quisiera Mantener Obtener, bajar el pH Estoy en 8,7,5 Pero decía el análisis Bajarlo a 6,5 Necesitaría obtener Esto ya está pasado perdón, a gramos A gramos gramo por litro de solución nutritiva A gramos de ácido Porque después llevado a campo Es más fácil pesarlo que medirlo Y más seguro de, de la forma que usamos nosotros Este... Estamos pidiendo eh, 0,27 gramos de ácido eh, fosfórico para neutralizar eh, los 8 y pico de, de carbonato. Ahora, pero si quiero bajar a 5,5, estoy en 6, 5, 0, 0, 0, 0, 6,5, 0,65 gramos. Estamos hablando de 0,4 gramos de diferencia cuando hablamos de filetas grandes cuando tenemos el sistema de explotaciones grandes esos 0,4 implican pasar de uno alrededor de 9 kilos de ácido para este punto para llegar a este punto a 25 kilos en este otro sí. y estamos hablando de lo mismo, solo bajamos un punto el pH ¿Sí? eso bueno. voy a mostrar ahora eso, como, la forma como de manejarlo el pH Haciendo eso, uno después mide, hace las proporciones, los cambios Y lleva, lleva estas proporciones a la, pileta, a la pileta En este caso, porque está hecho para una, la pileta de, de raíz flotante y, y el pH, bueno, lo dejamos, estabilizado Esta es la misma situación de hace un rato, la que le mostré al principio El, el calcio precipitado ah. por el fósforo, por el pH alto ¿sí? Acá lo que hicimos, fíjense, eh, hay una manguera acá adentro que le habíamos hecho perforaciones, esta era una manguera de goteo para inyectar el ácido para poder distribuirlo. Estos fueron problemas que fuimos solucionando en lo de Miguel. ¿Sí? Fíjense cómo va saliendo. Acá había chorros de agua con ácido saliendo. Pero les voy a mostrar otro detalle. Acá lo que les quiero mostrar es esto. Acá salían el chorros. El chorro me disolvía. El fosfato de calcio, me el fosfato de calcio me, me estaba redisolviendo, me van a decir, bueno, pero es el chorro que me está moviendo, no, fíjense los goteros acá no hay efecto de velocidad del agua saliendo, acá en esta manguera de, de, de gotero cae gota a gota y me va, donde cae la gota aumenta el pH ¿sí? y, el, y el fosfato de calcio se va disolviendo solo se va moviendo dentro de la curva del, del distintas formas de, de, de disociación que tiene el ácido fosfórico que mostré al principio entonces se va yendo hacia el pH ideal el pH partimos de 8.20 que estaba el pH a 6,38 ¿Sí? y fíjense la diferencia acá le faltaba un poco todavía ¿eh? pero fíjense cómo cambió la pileta por mover el pH un problema de que habíamos dejado sin querer eh, uno de los dos de los elementos indisponibles para la planta ya fueron más pero bueno pero bueno, no visible, este, lo solucionamos por manejando el pH. ¿no? Eh, otro tema que se consulta mucho y que hay mucho interés en, en, en todo, cuando hablamos de, de, de solución nutritiva es la oxigenación. Se habla un montón de oxigenación hoy. pero hablar de oxigenación o hablar de cada una de estas cosas es fácil de los teórico, pero cuando tenemos que llegar a, a, a la pileta, al tanque es donde se nos complica cuando son situaciones pequeñas o como las que tenemos nosotros en la experimental lo solucionamos fácil son sistemas simples no, no necesitamos grandes grandes, grandes estructuras o grandes equipamientos para hacerlo ahora, cuando pasamos a piletas grandes el problema es grande y no lo solucionamos fácilmente eh, ¿Qué función tiene el oxígeno? Las raíces necesitan oxígeno para poder este, cumplir sus funciones su función fisiológica Necesita consumir, energía. Necesita consumir energía para sus procesos fisiológicos Tanto absorción, como crecimiento, lo que sea Pero las raíces están metidas en agua Si no hay oxígeno disuelto en agua, ¿la raíz qué le pasa? Se ahoga ¿Sí? es directamente es, perdón es inversamente el contenido de oxígeno en agua lo dijo Antonio es inversamente proporcional a la temperatura si ¿Sí? es un cuadrito de control con fibrografía donde vemos para cada una de las temperaturas 10, 15, 25, 25, 45 grados centígrados cómo cae la, eh, la concentración de saturación de oxígeno o sea a 10 grados el oxígeno satura en la solución la solución está saturada de oxígeno perdón, ¿Sí? alrededor de 11 10 por 9 a 15 grados 10 por 3 a 25 cayó por debajo 9 alrededor de 8, 7 a, a 35 estamos en 7 y a 45 el 6 en general se toma el umbral mínimo de oxígeno en solución subjetiva como 4 Imagínense una solución a 45 grados, estamos en el límite. La planta consume oxígeno, entonces ahí empezamos con la interacción. Si no controlamos, si no oxigenamos bien la solución, empezamos a tener problemas de anoxia. Por ejemplo, si lo medimos estamos bien, estamos ahí en el límite, pero ese límite es muy poco para que la planta este, se pueda autoabastecer rápidamente el trimestre y ya de trabajar. Bueno, la falta de oxígeno inhibe la, la absorción de, de todos los macronutrientes, nutrientes, los micros también por debajo de 4, de 4 miligramos, 4 ppm, se afecta el crecimiento radicular y comienzan a aparecer puntas negras, raíces que comienzan a cambiar de color, primero se entran a poner el color cremita el color crema y a medida que pasa el tiempo se van oscureciendo, uno comienza a asociar ese problema la una una que en realidad yo no lo analizaría Después lo encontramos Pero el problema inicial fue la falta de oxígeno No fue el, el patógeno que Plantas sanas ¿sí? Son plantas resistentes ¿sí? bueno, Todo esto Hace el manejo eh, Distintas formas De, de aplicar oxígeno ¿sí? Este es un tubo venturi que le armamos a Miguel, con este iniciamos, lo probamos en el caño acá Un burbujeo espectacular, este, la planta, la bomba trabajaba, el sistema trabajaba Le pusimos un caño, la pileta tiene 62 metros largo ¿sí? ¿Qué pasó? Ahogamos el venturi y en vez de salir por acá, levantaba como una T y salía, lo que cambiamos. En el caso del NFT, ¿sí? en el NFT la oxigenación se da a nivel de. por dos formas. Por los ciclos de riego, nosotros usamos ciclos de 15 minutos de riego y 45 de, de, de, de descanso para la planta, o sea le cortamos con el 5 minutos de riego en la primera etapa a medida que la planta crece vamos incrementando la frecuencia pero acá tenemos en el cepellón se va generando un proceso de oxigenación la planta va absorbiendo raíces y cuando se corta el riego vuelve a absorber raíz de oxígeno ¿Sí? bueno, eso me quedo ahí la pero bueno con respecto a estas son las piletas de Miguel en este, en el, este, este, lo muestro este gráfico porque este gráfico me muestra un problema en el diseño que tenemos allá. Este, la barra roja y verde son las dos piletas más lejanas al compresor que estamos usando la, la barra azul y la amarilla en este caso la de, desapareció la verde porque de, se cosechó ¿sí? y apareció esta porque se terminó de construir ¿sí? son las que están pegadas, la, la, la, pegadas al compresor entonces, por una cuestión de hidráulica, ¿sí? mientras más cerca de la fuente de, de la fuente esté, o del ingreso del de, de de fluido esté hacia su pico, media que está la presión va cayendo. Bueno, eso pasa acá. Tenemos los dos centrales, tenemos muy buena presión y muy buen caudal, lo cual nos va a dar una concentración de oxígeno buena, ¿sí? Como alrededor de 7, casi, mira, acá estamos en 10. De en agosto estábamos frescos, eh, a principios de agosto, no, 21. Y en cambio en las filetas laterales, la, el, la concentración de oxígeno, ya con plantas más grandes, ¿sí? es mucho menor. Estamos lejos de los 4 ppm, pero es, hay que tenerlo en cuenta, están lejos, no, estamos en 6. Ahora con los calores vamos a tener que darle más tiempo y vamos a tener que manejar en forma diferencial los tiempos de. de de oxigenación de esa pileta bueno esto es una foto de cómo diseñamos el ventuli un ventuli es una T, le hacemos una reducción esto actúa de. le hacemos pasar el agua a presión y la casa de esto está acá arriba ¿Sí? esto hace así esto para piletas chicas funciona muy bien tomamos el agua y tiene un retorno para aliviar la presión porque por es demasiado lo Es ese sistema de, de, de oxigenación con rodeo flotante. Bueno. Ahí está trabajando. Es un ventilador regenerativo. Eh, esto surgió de los comentarios con Donald que anda por allá. Eh, que lo vio él. Cinta de río poloteo a 10 centímetros de separación y adentro le ponemos una varilla de hierro del, del 6 para dejarlo en el fondo. Hablando sí. con Antonio me decía, lo fijamos a fijarla con, con unos taquitos, una rampas. Acá no podemos hacerlo porque es plástico y lo pinchamos. ¿sí? ¿Cómo medimos el pH? todos de alguna forma hemos visto y nos rompemos la cabeza de cómo, cómo conseguimos estos instrumentos pueden ser el papel, que este, este es menos preciso, pero es fiable no necesitamos una calibración tan... salvo este vencido, pero no necesitamos estar calibrándolo pero el resto es importante que esté calibrado, cualquiera sea uno de laboratorio de mesada, un jana, un norigo, un jana, un FIA, tenemos que sí o sí calibrarlo, sí o sí sistema, o sea, periódicamente ¿Por qué? porque, eh, porque va perdiendo eh, con el uso y los distintos lavados vamos, lo vamos descalibrando el aparato y después nos genera problemas Oxígeno disuelto eh, esto es algo que buscando cómo medirle a Miguel porque nos estábamos moviendo la cabeza que las primeras filetas eran un desastre, las primeras producciones eh, llegar a este equipo que no llegábamos, un equipo de 20 nunca, ¿sí? ¿qué hacemos? de alguna forma, buscamos, encontrar una técnica, es una técnica muy simple, lo importante de esta técnica no son los rectilos, es una titulación, lo importante de esta técnica es la botella. ¿sí? Es una botella especial, de alrededor de 30 de 30 centímetros cúbicos, lo, lo hace especial la boca de la botella porque con Por bo la botella se sumerge, se, saca, se llena toda de agua de, de la solución nutritiva y es un tapón que un tapón cónico que calza y cuando calza desaloja o sea, la botella se llena hasta el ras. Cuando se tira el tapón, se... el agua sobrante sale y se y, se... y queda con cero burbujas, no tiene que quedar nada de burbuja Esto qué se hace, se saca se hace la reacción, son tres reacciones para fijar el oxígeno con sulfato de magnesio, con una solución de ioguro, potasio y una sal y ácido sulfúrico, se hace esa reacción y después tranquilo se lleva al laboratorio y el oxígeno ya está fijado ya no hay problema con, porque si la destapamos se contamina con oxígeno hacemos una titulación con tiosulfato de sodio y almidón y la relación es 1 a uno mililitro gastado de tiosulfato es un ppm ¿sí? Ahí está la muestra. Yo lo que hice usé, usé una botella similar que tiene la estructura de este tiene la estructura de la, de la botella Wimple. Hacemos la reacción, llevamos esto al, al campo, a la fileta, tomamos, hacemos la, tomamos la, la muestra. Acá están la con los reactivos y nos venimos al laboratorio cuando la reacción está así. Lo importante es que dé color. Esta ustedes la van a buscar, porque se, se la sale, la van a conseguir, la van a poder hacer en la, forma, en la forma fácil de hacerlo Cuando no tenemos cuando no tenemos este equipo, la forma es esta La metodología de, de, de medirlo es esta Es más, con esto se calibra esto este... y, y... Eh... Ah, esto, lo del color. Da el color, si da color, hay oxígeno. ¿Sí? Si da una coloración lechosa, blancuzca, ¿sí? esa, esa solución tiene nada de oxígeno, cero. Yeah, tampoco, está en cero. Mientras dé color, hay oxígeno. Si no da color no tenemos presencia de oxígeno y estamos mal, digamos, a lo que es para nosotros Cualquier acento importante, cualquier elemento utilizado es importante calibrar siempre los equipos muchos de los errores que uno ve eh, en el calcio se ve mucho mucho tilburne en el caso de la lechuga fundamentalmente porque estamos haciendo mediciones que creemos que son correctas y en realidad tenemos el calcio indisponible eh, en, en la solución nutritiva y la planta lo manifiesta con quemado huevo ¿Sí? un tomate con, eh, con glosa por decirlo ¿Sí? lo sé. los equipos se calibran periódicamente para tener que existir. Bueno, la idea de esta charla, pasa otra cosa. La idea de esta charla, eh, desde, desde el grupo con Ovalo con Camina y bueno, con otras personas, estamos en INTA, es poder generar una red de trabajo en cultivos hidropónicos. Eh, la hidroponía en la Argentina tiene una falencia total de técnicos, de insumos, de. Entonces, estamos tratando de organizarnos nosotros primero, Invitados a ustedes, invitar a las empresas a organizar una red, ¿sí? hoy somos montados eh, que nos permitan avanzar con esto. ¿Por qué? Porque si no le damos sustento institucional, nosotros en algún momento nos van a decir, cambien de línea de trabajo porque el hidropoña no es importante. No, el hidropoña sí es importante. ¿sí? Nosotros somos una partecita de a lo que nosotros pudimos llegar nada más porque estamos acá, y somos un montón. ¿Sí? El... Lo que les quería mostrar es quiénes estamos hoy, o sea, quiénes estamos hoy con un mapa de Argentina. ¿Sí? No se ve bien lo, lo que dice el 9% de esto. Pero hoy, estos somos nosotros. Acá había gente de la gente que me no había confirmado que venía, que no está acá, porque se incluyó después de la. Esto está hecho con, el, con, con la inscripción hasta el cierre. El resto no tuvimos un registro de todo lo que nos hablaban todos los días que querían venir. Pero acá tenemos gente de Mendoza, gente de, de Neuquén, gente de Misiones. ¿sí? Acá está pintado Corrientes, Entre Ríos, Salta, Cucuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Río Negro. bueno Acá son los que menos, entre los que menos gente hay ¿Sí? Sumamos 9% entre todo esto Córdoba sola suma 9% de, de personas de todo lo que somos Y Buenos Aires, bueno, Santa Fe un 14 Y Buenos Aires sí, por la importancia la, la población es la que más tenemos ¿sí? eh, Pero viendo este mapa ¿sí? Nosotros le podemos dar sustento O sea, parte de nuestro trabajo Para después nuestros coordinadores decir Che, no Escuchame, el Hidrocoin está en todo el país distribuida. No somos dos gatos locos en San Pedro, Buenos Aires, tratando de darle importancia a esto y estudiando algo que nos interesa a nosotros, nada más. Me interesa. Entonces los invito a sumarse, a que participen, a que consulten, a, a que nos relacionemos más. ¿sí? Nosotros por ahí después, eh, no vemos lo de esto, parte de la red va a ser compartir eh, lo que vayamos consiguiendo de, de proveedores, experiencia vamos a ir armando con la gente de comunicación hemos pensado armar una, una clínica hidropónica bueno, eso queda hay que trabajarlo bastante pero bueno, estamos para eso estamos para el logro de ustedes sí. y, y bueno, y seguir participando Y ahora vienen las preguntas este, que puede haber este, para José. Vamos a hacer 4 o 5 así podemos ir cumpliendo con el horario. levanto mando Julián eh, Para los Ignacio, ¿trabaste eh, o trabajaste con sopladores? Que son una especie de presión bomba, digamos.